El acueducto de la comunidad Coaba en este municipio de San Francisco de Macorís ha presentado inconvenientes en los últimos días, situación que ha generado la suspensión del servicio de agua potable en diversos sectores locales. La falta del preciado líquido mantiene preocupados a los residentes, pues para las actividades diarias es necesario suministro. No obstante, el visible deterioro que presenta el acueducto llama poderosamente la atención, pues las numerosas averías ponen en evidencia la necesidad de adecuar este servicio que data de varios años. Recientemente, la Junta de Vecinos Gregorio Luperón de la comunidad Las Guasumas visitó la regional del Instituto Nacional de Agua Potable INAPA para exigir que se corrija el problema que presenta el acueducto y a la vez llamar la atención de las autoridades. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.